Gracias, Roberto. Nosotros continuamos dando la información, las informaciones pertinentes a lo que concierne a la Operación Falcón, que esto pica y se extiende. Por favor, señor director, la imagen número dos. Este, hoy vamos a hablar sobre, la, sobre las pertenencias que encontraron en el vehículo del diputado llamado Pijrín. Este no es su nombre, pero esto es como el conocido. No, pero dime no, teña, el nombre por Dios. De de por Dios. Claro, lo voy a decir. Ahora, ese es su nombre, su, su mote, Pijrín. Es ese es la, ese fue de la bola, ¿eh? O sea. Nelson Félix Félix, el diputado el Félix de La Félix, Bola. Sí, Exactamente. Félix, ¿no? Y es sí. que los operativos realizados por el Ministerio Público dentro de la denominada Operación Falcón incluyeron el apresamiento, como ya todos sabemos, del exdirector de Comunidad Digna, el señor Juan Maldonado Castro, quien al momento de su detención transitaba junto al diputado de La Bola, Nelson Félix Félix, este último dejado en libertad por la inmunidad parlamentaria que lo protege. Félix Félix alegó a las autoridades que solo asistía a Maldonado quien en el momento le ofrecía una ayudita, una bola en su vehículo, en el cual las autoridades encontraron desde armas de fuego, dólares y prendas preciosas de alto costo. De acuerdo con el Ministerio Público, el diputado en su condición de legislador ayudaba a Maldonado y usó su cargo para sacar al extraditable del cerco de la operación. Pero luego de un seguimiento en la carretera Mella, próxima al cruce de guerra en Santo Domingo Oeste, un vehículo... Marca Toyota en la Cruz del Prado, color blanco, fue interceptado por los equipos investigadores. Señalan que al notar la presencia de los agentes, el diputado y el funcionario del actual gobierno emprendieron la huida, originándose una persecución, resultando arrestados a bordo del referido vehículo, tanto Félix Félix como Juan junto a José de la Cruz Morales. Dentro del vehículo fue, en el fue ocupado, escuchen bien, una maleta marca Lucas, con una caja contenía, que contenía un reloj Roger Dubuis. Cinco pulseras de color dorado, un reloj Cartier dorado, una funda con un destornillador pequeño, dos, reloj, dos relojes U-Block, una pulsera color negro, una caja Louis Vuitton cuatro cadenas, una negra y tres de colores dorados con crucifijos, todas de oro. También siete anillos, siete pulseras, una caja con un anillo dorado en forma de estrella, un reloj marca Graham, color verde, olivo, un reloj Ulisse negro con dorado, un Rolex dorado, una valija sellada, presumiblemente conteniendo en su interior dos libretas, una caja marca Hublot, una mochila Swiss Hair conteniendo en su interior varias prendas de vestir y artículos de aseo personal un perfume marca Creed, un estuche de lentes marca Luis Buton, una maleta Luis Buton color mora, morada, este celular marca o sea, Redmi. En fin, eh... había una fortuna en la jipeta del diputado Félix Félix, mejor eso en la conocido. La todo es una jipeta. Pero a lo mejor la persona que le dio la bola, fry, como se dice? Uh -huh. Venía de Estados Unidos. Lo que se presume, lo que se presume es que ellos iba, el, el diputado Félix Félix lo iba a ayudar a escapar. Eso, Escapa. eso es lo que eso es lo que el Ministerio Público presume. Porque bueno, es que el, el, el la cantidad de cosas decomisadas la, la había... La ha solicitado ya eh, eh, a, a, al Congreso que a estos diputados que están involucrados, son varios, y se dice que por también senadores, eh, pues, se, le, se, se, ha, se, retirado, se les retirada la inmunidad parlamentaria. ¿sí, para poder ser procesado. Es un asunto delicado. Pero esto es lo que digo... Con lo que se encontró en ese vehículo, en esa jipeta, les, y el Ministerio Público presume que el diputado Félix Ellis estaba ayudando al a propósito a, está el señor, a Dianabel Diana fue dejada en libertad. Sí, la, eh, de sí, fue dejada en libertad. ella. Ojalá que esto les sirva a muchas eh, mujeres principalmente. Mujeres específicamente digo, de ejemplo, que a veces lo fácil, miren ustedes, esta muchacha ya, eh, quedó marcada en las redes sociales uh -huh. eh, porque quizá eso mucho, daña su reputación de todas maneras pero ya quedó marcada como que está involucrada en negocios ilícitos y esas cosas y las autoridades va a estar encima de ella entonces ella va a tener que justificar, no crean que porque la liberaron ella se va a liberar de que sigan detrás de ella para que justifique quizás algunos bienes porque ella lamentablemente quiso alardear de que era socia de un exacto, y, y es que Roberto a lo largo de la historia este no sé si las parejas de los vamos a decir de los capos siempre se ven envueltas aunque no estén de lleno en en sí, pero en no este negocio siempre se ven envueltas no, eh, no se ven envueltas de lleno pero se ven envueltas en problemas con la policía porque siempre la llaman a declarar que es un incumplimiento bueno pero no después que pase el, eh, ya el proceso aunque después que pase la, la tormenta y las mareas ¿no? por ejemplo te un caso eh, de, de, del Chapo Guzmán en México que su esposa, por cierto, muy bella, la modelo. Sí, una modelo. Esposa, Enma, Coronel, sí. Emma Coronel, eh, modelo, una mujer elegante, imponente, pero que ella estaba, incluso viajaba y, y tenía algún tipo de comunicación eh, con su eh, esposo, el Chapo, pero lamentablemente le dieron seguimiento y ella siguió con el negocio del Chapo. Ahora está es un proceso también judicial y, y, y posiblemente no recuerdo si ya la condenaron, sí. pero está en un proceso que Sí, la está en un condenar. proceso judicial. Eh, Ahora, lamentablemente Roberto, no es por nada, pero es difícil eh, durar tres días fuera de, de, del ambiente. No lo digo. Eh, ¿Cómo, sí, fuera del ¿Cómo así? Ver, ¿De qué ambiente? Sino, no, no, estar en la situación donde ella se encontraba. Claro. Se veía totalmente ah, no, claro. la falta de sueño. Si el, no, pregunta no. al ah, amigo okay. aquí, ya, la, Rodríguez. ¿Ya en Alain está? Sí, eh, está trujadito el hombre. ¿Beludo? Y no, no, no está bien. No, está no, está bien. Ah, no, blogger, no yo no lo veo. No, y, y lo, el tinte, parece que usaba tinte, pero yo le veo la cabeza blanca. así? No, no, qué pasa. Un revuelvo, un revuelvo de Él No, no, hay hombres que... Se en el pelo y eso es válido. ¿Usted le hace Por, una Porque no le gusta, pero yo soy nunca de, nunca he sido amante a, a las alteraciones. La respeto, me gusta, principalmente la mujer que se cuide. Yo si tengo que hacerme alguna alteración que yo entienda, me la hago. Alguna ah, barriguita, pero ahí leí una ey. señora que subió algo en <risa> las redes, Berto, con una redes. Que, que hoy el hombre que no tiene barriguita está sospechoso. Ay. Porque un hombre que, que, que, que tú ves, ella le gusta a los hombres con sus barriguitas porque está segura. Roberto, no hay... Pero los cuadritos son muy lindos. Ey. No, no, no, déjate de eso. A mí, en lo los, personal, me gusta los, mi hombre ey. con barriguitas. Los cuadritos son déjate bonitos, eso, pero mujer. tú ves, cuando son estos cuadritos hechos. Nah, bueno, bueno hechos no, de gimnasio. Pero, eh, señores, vamos a la pausa. Atención, mujeres, traten de prepararse, estudiar. Es un poquito largo, no es fácil el camino. Pero miren, yo se lo garantizo que al final es muy satisfactorio usted lograr, usted comprarse su carro con su propio trabajo, comprarse su apartamento, viajar, sin tener que depender, no es que no se case ni tenga su pareja, pero sino que entre ambos puedan hacer una vida juntos y usted va a ver que la carga y el disfrute va a ser mejor. Que usted meterse con un tipo porque tenga dinero y quién sabe de qué forma ha obtenido ese dinero.